Esta semana me la juego con la receta mexicana más versioneada jamás. Os voy a cocinar mi guacamole perfecto. El aguacate es el ingrediente más importante del guacamole y tipos de aguacate hay muchos. El que más encontrarás y el más normal es el aguacate hash. Tiene la piel rugosa, normalmente verde, que según se va madurando se va convirtiendo en marrón, incluso tirando a violeta y casi negro. Este es el aguacate con menos agua, con más grasa y más sabor que puedes encontrar. Lo que sí es seguro es que cualquiera de las variedades de aguacate te sirve para hacer guacamole. Empieza cortando el aguacate al medio, le haces un corte de arriba abajo, cógete ahora un tenedor y saca toda la pulpa a un plato. Recetas de guacamole hay muchísimas. Yo lo que os voy a dar es la que yo creo que es la más bestia de todas y seguro que los mexicanos me querrán cortar el pescuezo. Ponle un toque de sal y empieza a machacarlo con el tenedor. Decir que hay una única receta original de guacamole sería mentir, ya que hay tantas recetas como lugares hay en México, e incluso en Latinoamérica, porque se hace en muchos países. Lo que sí tienen todos en común es el aguacate. Y esta es la que para mí es la perfecta con algún que otro toque gypsy. Lo que vas a hacer es cortarte un trozo de cebolla muy finito y se lo pones al aguacate. Y hasta aquí es lo que podríamos llamar un guacamole súper puro. Pero le vamos a seguir metiendo ingredientes que también son muy mexicanos. Cilantro picado muy finito y se lo pones encima. Córtate ahora un trocito de lima y también le pones un buen chorro por encima. Y ahora los dos toques gypsy que lo van a hacer explotar. El primero un molinillo con comino pimienta negra pimienta rosa y orégano y lo tienes está bestial y ahora os voy a enseñar la mejor manera de comer el guacamole esto es una tortilla de maíz tengo aceite muy caliente la pones a freír durante no más de medio minuto verás que se empieza a tostar y cuando veas que está dorada y crujiente la sacas al plato y ahora le pones el guacamole por encima. Hasta aquí es una tosta de guacamole perfecta, pero atento porque viene el 2.0. Coge un rabanito y córtatelo en trozos muy finitos. Un tomate cherry también en trozos chiquititos. Y para hacerte explotar la cabeza, un dátil cortado muy, muy, muy, muy finito. Y termina esta locura con un toque de sal. Un chorrito de lima, un buen chorro de aceite de oliva, más ralladura de lima, se lo pones por encima, una vuelta de molinillo y lo tienes tostada de guacamole tremenda. Para para para para para <risa> bestial. <risa>